La herramienta de reforma ajusta los puntos de ancla seleccionados y mantiene la relación de los objetos. A esta herramienta la vamos a encontrar debajo de la herramienta de la escala y la seleccionamos con un clic. Esta herramienta funciona con el objeto seleccionado, así que vas a presionar control clic y arrastrar con el teclado para seleccionar el objeto. Ahora voy a hacer un pequeño zoom aquí, estoy presionando control y barra espaciador al mismo tiempo y voy a quedarme justamente aquí en este objeto. Si doy un clic sobre esta zona resaltada, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, si te acercas y das un clic sobre el nodo, mira cómo se activa ese nodo que está ahí. Voy a hacer un clic acá para que alcances a ver ahí. Se crea un recuadro pequeño. Al crearse ese recuadro pequeño, tranquilamente desde este recuadro, clic y arrastras para sacarlo fuera del objeto y tenerlo ahí. Voy a hacer lo mismo, pero con este otro que está por acá. Voy a dar un clic, ya se me activó el recuadrito y simplemente clic y arrastrar. Así es como trabaja esta herramienta. Sin embargo, también lo puedes hacer con la herramienta selección de grupos. Obviamente tienes que dar un clic para deseleccionar los objetos, un clic para seleccionar cualquiera de ellos y con clic y arrastrar también vas a hacer exactamente lo mismo. Aprovecha muy bien este curso, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.